La versión y la contraparte que no pudimos hacer en su momento y que eso realmente te destrozaba emocionalmente. Salía un titular o una nota de prensa o algo en redes sociales y simplemente podías llorar y tratar de, no sé, tratar de ahogar los gritos para decir soy inocente. Nosotros jamás hubiéramos incurrido en dañar ninguna vida como lo hicieron. ¿Cuál fue la acusación que ha pesado sobre uh, usted? Una yo digo que casi me vacía en el, el código penal. Hubieron como cinco, cinco delitos por los que se me acusó, tenencia uh -huh. ilícita de sustancias eh, eh, como la gasolina y otros. Eh, ¿Las bombas molotov? Sí, exactamente. Después, uso indebido de bienes del Estado. Eran cinco delitos, no recuerdo en ¿Es este cierto? momento. Ah, y también eh, una conformación delictuosa, uh -huh. ¿no? A, a, un poco que querían eh, posicionar el tema del terrorismo totalmente falso. Eh, Claudia, yo tengo un, una vida común y corriente, como, como mucha gente, como miles de personas acá en Bolivia, y la gente me conoce en la ciudad del Alto cómo yo empecé mi vida profesional y cómo en toda esa trayectoria nunca tuve ningún tipo de problema con una familia sencilla, eh, que respeta la vida, que trata de hacer labor social. Desde el periodismo lo hice, trabajé mucho con las mujeres eh, en condición de violencia, con niños, con personas con discapacidad y ese es mi perfil. Y cuando llega este momento antes del golpe, cuando ya no podíamos transitar con libertad, cuando nos hostigaban, nos insultaban y casi nos perseguían con unos bats de béisbol ahí por las calles, los hombres ni siquiera eran mujeres que nos agredían. Yo transitaba por Miraflores porque teníamos que hacerlo a pie, porque habían las pititas que estaban cercando las calles. Y eran los varones quienes me perseguían, me agredían y me insultaban. Y era la gente tal vez del lugar, gente que se estaba, estaba en construcciones, por ejemplo, uh -huh. que nos defendió en su momento. Era un, era un shock, era una guerra psicológica absoluta, pero que te digo, todo fue falso, todo fue, no sé... Quiero yo, yo llegar a la verdad de los hechos también, pero porque qué muchos pasó, por atar. ¿Qué pasó con estos elementos que eh, dicen las autoridades que sí encontraron bombas Molotov en instalaciones de un ministerio que estaba bajo su cargo? ¿Qué tiene que decir al respecto? El ministerio se encuentra en la casa del pueblo y las, las instalaciones donde encontraron todos estos elementos están a unas cuatro o cinco cuadras. Es un, como un canchón ¿no? uh -huh. que se alquiló mucho antes de que yo llegara al cargo. ...y funciona como garaje, en ese sitio tenemos a un, a un personal policial que resguarda todo el sitio... ...y ese personal policial informa de cualquier tipo de irregularidad al jefe de seguridad general... ...y el jefe de seguridad me, me informa. Esa jornada que fue el día sábado 9 de noviembre, aproximadamente a las 9, 8 de la mañana, perdón... ...yo estuve en la Casa del Pueblo porque tenía una interpelación en la Asamblea Legislativa... No me habían comunicado que se había suspendido la misma. Llegué al lugar y todo estaba cercado. Ya hace se, se tenía a las denominadas o grupos irregulares, denominados pititas, en el sitio. Logré ingresar, dijeron que se suspendió y me retiré. Me retiré y a la salida me persiguieron y trataron de agredirme. Estaba con dos personas de prensa quienes me acompañaron hasta a la altura de la Mariscal Santa Cruz, a la altura de tránsito más o menos, y ahí pudimos por lo menos ya retirarnos del sitio. No supe más, hasta que después ya pasó en horas de la tarde, por los medios de comunicación me enteré de lo ocurrido. Hasta ese día, Claudia, sábado 9 de noviembre, todavía era autoridad. Todavía dependía de mí, ¿no? la gente que trabajaba y también el personal policial. Nunca me informaron de ningún acto irregular. Comprenderás que pasado ese hecho, el 9 de noviembre ya prácticamente vinieron a intentar quemar mi casa, tuve que retirarme, buscar algún cobijo y finalmente el 12 de noviembre, día martes, es que llego yo a la residencia o en este caso a la Embajada municipal. ¿Dónde está su residencia, Vilma, y qué pasó aquella vez, en ese día? Yo vivo en el Distrito 1, en la zona de Satélite, ahí vivo sola. ¿En el Alto? En el Alto, ¿no? con, con, bueno con mi perrito. Y a las 8 de la mañana yo recibo una llamada y a las 9 una segunda llamada en la que me indican, en la primera me amenazan de muerte y me dicen que le van a venir a quemar la casa. Y la segunda llamada que recibo anónima de número privado, me dicen, le están viniendo a quemar su casa, por favor váyase ya de advertencia. En esa medida yo lo único que hice fue llamar a mi madre. ¿Qué fecha de, es? 9, 9, de 9 de noviembre, perdón, el 10. 10. El sábado fue 9 y el domingo, día de la renuncia, del, de Evo hermano, Morales, expresidente, claro, Evo Morales, fue el domingo 10, en la mañana es que ocurre esto, y efectivamente, yo agarro mi mochila, pongo dos documentos y salí, no, no, no me llevé nada, porque al final, cuando yo hablé con mi madre, yo le traté de explicar de la manera más, más suave, porque ella es, es viejita, es, es mayor, y solo nos tiene a nosotros, yo soy huérfana de papá, entonces le expliqué el tema político no podía hacerlo entonces me dice hija lo material se consigue tú resguarda tu vida me dijo nada más cuídate mucho yo te voy a ver pronto y le dije pero no la vi un año no salió entonces, usted salió con algo de ropa el no, perrito nada, de repente nada solo documentos sí mi aparato telefónico ¿Qué hizo con su perro? Eh, a mi perrito tuve que mandarle a otro a otro a otra persona no. que pedía apoyo para que lo llevara a la casa de mi mamá Sí, sí, el, porque, su mascota terminó en la casa de su madre. sí, se la, se la llevaron ahí porque si lo dejaba, quién sabe si hubiera pasado lo que pasó con el ex gobernador de Oruro, ¿no? que le quemaron perrito y todo en la casa, yo ya decía no sé qué va a pasar me asusté mucho uh -huh. Claudia, me asusté mucho nunca había pasado por este momento y no sabía cómo actuar, no sabía a quién llamar todo estaba ya tan, tan planificado, muy bien ejecutado que en nuestras direcciones, nuestros teléfonos estaban ya, eran de conocimiento público y yo me asusté mucho. Como te digo, salí sin nada, solo salí con lo que estaba vestida. Grabé un video en el que denuncié que si me pasaba algo, también nombré a los eh, responsables, si pasaba, pasaba algo con mi vida. De esa manera yo dejé el, el lugar y después de unos 10 a 15 minutos... Entonces ¿No vio a su madre? antes No, de... no vi no vi no. a mi madre, no, no la vi más, no, no pude explicarle. No. Además, ¿cómo le iba a explicar esto? No? y además se iba a poner peor ¿Qué hizo me después? cobijé algo, con algunas amistades no me moví de casa en casa porque todo estaba como no sé con muchas barricadas mucha gente sí. movilizándose grupos para irregulares. el país fue una pesadilla todos, pesadilla. todos desde donde estábamos eh, vivimos <coughs> y no podíamos conectarnos nadie yo no sabía si llamar a un colega ministro o, o, o llamar a quién todo mundo estaba tratando de salvar su vida porque ya había anuncios Tuvimos un último gabinete, eh, Claudia, en el hangar del alto. El día un sábado, sábado entre sábado hasta la madrugada del domingo, uh -huh. tipo 9 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana del domingo. Ese fue el último gabinete. Ya no llegaban muchos colegas, muchos ministros. Llegamos una parte y estaban ahí también los presidentes de ambas cámaras. ¿Para qué fue ese gabinete? Para la última, yo digo, al final fue la última evaluación de lo que hicimos. Valoramos si había las condiciones para la resistencia y definitivamente se iba debilitando. ¿no? Mucha gente decía que iba a movilizarse para poder defender el proceso y todo lo que estaban haciendo este grupo fascista, pero definitivamente que era así como, como que estaban cercados los dirigentes de organizaciones, las autoridades, la militancia, estaba todo muy bien planificado. Entonces nosotros dijimos al final de manera... Dios no sé, yo digo hasta, hasta de buen corazón, ¿no? va a salir el informe de la OEA. Ese informe por lo menos nos va a conducir a algo, no tenemos por qué llegar a la violencia y la decisión final del presidente Evo Morales en su momento fue no sacar a las Fuerzas Armadas. No va a correr sangre, no va a haber un muerto en el gobierno y no vamos a hacerlo. Pese a que ya teníamos un clima adverso y esperamos, pasaron, nos despedimos ese día, ...entre lágrimas, porque veíamos con dolor todo lo que estaba ocurriendo... ...y la arremetida brutal que teníamos de persecución y hostigamiento... Y la, ...y la naturalización de la violencia contra el masista. Al masista lo podías estar pegando, flagelando en la esquina de algún lugar... ...y tú solo contemplabas. Y las redes sociales y algunos medios de comunicación simplemente difundían. No había manera de decir, eso está mal, censúrenlo. No pueden hacer eso contra un ser humano porque piensa diferente. No había ninguna condición de resistencia. Y mira, el domingo ya a las, eh, nos fuimos todos y cuando eh, yo llegué a casa teníamos barricadas por doquier y a las 6, 7 de la mañana, si mal no recuerdo, salió el informe de la OEA, indicando que había, bueno, prácticamente algo de fraude, sí. irregularidades, salió Mesa indicando que ya ahora vamos a la, a la, a la, a la resistencia, en fin todo estuvo cronometrado sigiloso. Usted ya había abandonado su casa sí, eh, no se vio con diez. su madre no, no, ¿cuál era su punto de referencia en términos de casa de... <coughs> y cómo llega a la Embajada de México? Mira, yo esa mañana yo me fui cobijando en algunas eh, amistades que tengo en, en el alto, en otros distritos y tenía la decisión o me voy, ¿no? fuera porque esto no está bien o me quedo porque soy inocente y puedo defenderme y en esa medida, entre lunes, lunes recibo una llamada de un amigo que residía en México, un boliviano. Y él me dice, ¿dónde está usted? Y yo le comento un poco la situación y me dice, vaya sé ¿qué está haciendo? Su vida corre peligro, usted váyase a la embajada, me dice. y yo estaba ¿Quién yo todavía... dice esto? Bueno, tengo, tengo que decirlo, la verdad es el, el, el hijo de, de Coco mantó él me salvó, yo digo, la vida. Coco Mantaveció nuestro Premio Nacional de Cultura sí. hace el pasado año y allí lo conocí por primera vez y nos dimos teléfonos y no nos volvimos a ver hasta este día. Y él fue quien, quien me dice, corre peligro, váyase, porque su papá había tenido una experiencia similar antes y un poco ya conocía esta situación. Entonces de esa manera es que yo me organizo y llegué a la embajada, pero cuando llegué a la embajada, porque ellos cambiaron de oficina después... Ya estaba con la inteligencia. ¿Pero cómo llega, ¿Si uno llega ¿En ese momento no llegaba a la embajada o tuvo no, algún contacto no, no, con él? No. Con, bueno, entonces estaba la embajadora, ¿no? Que... Claro, estaba la embajadora. Hice contacto a través de, una, de otra persona. No recuerdo ahora quién, pero otra persona me contactó y me dijeron, le van a esperar a las 8 de la mañana, ¿no? Él mismo él mismo me También, hace contacto el, el hijo, el Pablo, el hijo Pablo, de, de Coco Manto de Pablo. Coco Manto me hace la la, eh, la gestión y me dice tienes que estar mañana ocho y media máximo, antes no abre entonces yo agarré, mi hermano me ayudó ¿no? el único que pudo movilizarse y, me, no, y fuimos salimos apenas, porque como te digo todo estaba lleno de barricadas y un susto porque no se podía hora, circular No, no porque se podía horas circular. antes decían que los van a saquear que y hubo todo ese movimiento ...en las madrugadas, pero no eran vecinos... ...los vecinos solo trataron de defenderse... ...un paréntesis, eh, su casa, atacaron su casa, ¿no? Eh, no, pero llegaron 15, horas, 15 minutos después que yo abandoné mi casa el domingo... ...llegaron ya con las llantas, llegaron con las, made, con las maderas para poder quemar... ...pero los vecinos salieron a defender... ...porque los que vinieron a quemar e intentaron agredirme... ...no eran vecinos del de lugar eran gente del interior del país y eran alguno que otro extranjero. De eso estamos completamente seguros, porque yo hablé con algunos vecinos, quienes tomaron algunas fotos y tenían todos miedo, pero me describieron, me describieron la, digamos, cómo era la gente que estaba uh -huh. en ese sitio. Gracias a los vecinos es que salvamos el lugar, porque además yo vivo en un lugar donde tengo un vecino al lado y tengo otro aquí, entonces todos iban a quedar también afectados, ¿no? De esa manera es que se salva el, el lugar. Pero yo ya en la madrugada del martes es que me movilizo y llego a, la, a, la, a las oficinas de la embajada. Y cuando tratamos de llegar y la inteligencia, en Calacoto. en Calacoto creo que la 15, la 15, 15, Entre la 14 y la 15 de Calacoto en la ciudad de La Paz. En la, en la ciudad de La Paz y en la ex oficina, porque luego ya se cambiaron sí, más así arriba, es, ¿donde ¿no? entonces estaba Era una casa, era una casa donde, donde estaba instalada la oficina y no sabía yo con quién me iba a encontrar de mis compañeros y si habían ido ahí porque no tuvimos contacto entre ninguno de nosotros, probablemente algunos pero yo con nadie, llegué ahí por, por, por esta llamada, pero cuando llegamos ya había inteligencia rodeando estaba militarizado estaban asediando pititas cerca del sitio, pero logramos ingresar, parqueamos en un vehículo y prácticamente de un de un ¿te vehículo. llegó con algo de ropa? Así? no, con nada, con nada, yo solamente tenía la mochilita y ¿qué, qué me llevé a ver? Mm, ah, agarré un, una, unas, unos suéteres que conseguí, que, que estaban con, con mi hermano, me, me conseguí unos suéteres, solamente eso, no tenía implementos femeninos, nada, ni un champú, dentífico, cepillo, no tenía nada, no estaba preparada, pero tuve que, que, que salir, tuve que irme, porque en ese momento no podía pensar, Claudia, no podía... No podía tener objetividad, claridad de lo que realmente tenía que hacer, que era lo correcto. Pero en ingenuidad también yo decía, bueno, finalmente este gobierno respetará, porque uno que tiene que ver en estos temas del que le acusan, uh -huh. que se haga el debido proceso. Yo no me tengo por no, no, del país. no tiene pareja, hijos, su lazo, digamos, más cercano era su madre. Mi lazo más cercano es mi madre. Con mi pareja nos separamos ya hace mucho tiempo atrás. ¿No tiene sí, hijos? No, no, ten, no tengo hijos. Yo creo que esa fue la única, el menor dolor, digamos, claro. a comparación de mis otros compañeros, claro. que la separación, pero igual, esa es tu familia, es todo, ¿no? Llegamos al lugar, nos reciben y me encuentro con varios compañeros ahí. No, no sabía. Porque cuando ¿Quiénes yo estaban estaba.. De los ver, nombres que recuerda, Vilma. Estaba, llegó, con, llegó tras mío prácticamente Oscar Coca, ¿no? Estaba César Dockweiler Luego entró también Jorge, Jorge Silva, que yo salía y él entraba prácticamente, ya te voy a contar por qué, por qué me sacan de, del lugar, y estaba Vladimir Sánchez, que era del, del ex FPS. Um, ellos, y había un funcionario que no recuerdo, de una repartición descentralizada, que no recuerdo que tampoco lo conocía, pero estaba ahí. Éramos como siete personas y, y bueno, eran las nueve de la mañana que llegaron, yo no había dormido nada. Traté de recostarme porque no era una oficina, no había una cama, no había nada. Entonces había un, un sofá como este y yo me recosté un poco para tratar ¿Estaba de... ¿Estaba la embajadora? No, no estaba. La embajadora estaba en la residencia. Uh -huh. Ahí solamente trabajaba el cónsul, uh -huh. porque ahí se tramitaban visas, en fin. ¿no? Y otro personal del, de la de diplomacia. Era las nueve en ese momento, me quedé hasta las 10, Hablamos un poco con los compañeros. Y a las 11 vinieron por nosotros. Dijeron, tienen que salir Oscar Coca y Vilma Lanoca, urgente. ¿no? no sabíamos si realmente estaban viniendo a, a agredirnos. o ¿Quién les en... dice que Oscar Coca y Vilma Lanoca tenían de que salir? El personal de seguridad de la, de la embajada. ¿no? Nos dice ya, y nos llevan en un carro, en una, en una vagoneta azul, y no tenía yo nada más que, que en la mochila y, y salimos a la residencia mexicana. ¿no? El resto todavía se quedó ahí. Y cuando yo salía, venía entrando también Jorge, ¿no? Jorge Silva. Entonces ya, ya no pudimos tener ningún contacto. Me habían bloqueado mi teléfono, yo tenía un corporativo. Me habían bloqueado las llamadas, no tenía, no tenía número de nadie, no tenía cómo comunicarme. Salvo, digamos, que recordaba tal vez algún número en la memoria. Bueno... Salimos del sitio, no era muy lejos, ingresamos hacia la rinconada donde estaba la De residencia. De repente se, se bloqueó, porque era un número corporativo, se, se bloqueó su línea oficial, digamos, lo vamos a sí, decir. Sí, sí, sí. ¿Usted no tenía otro celular? No tenía otro celular. Es que no, no nunca pensé llegar a este, a, este, a este nivel, Claudia, jamás. Entonces, cuando salimos del sitio, llegamos a la tranca, porque hay una tranca, porque es una urbanización privada. Sí. Y llegó, nosotros llegamos Y llegó antes que nosotros Un vehículo con militares armados Y bueno, yo estaba con Óscar da zapada Y yo le digo, Oscar bueno Hasta aquí llegamos, ¿no? Le dije Y él es una persona adulta Y me dice, sí, Vilma Agáchete, me dice Y nos agachamos porque sinceramente pensábamos Que ya hasta ahí habíamos llegado nosotros mm. Porque era, era ya atroz la violencia Pero se encontró con el con la policía de La Tranca No sé qué conversaron al final que ellos volvieron al auto y se retiraron, porque nosotros ya estábamos de retro, tratando de salir otra vez ya para, para, para salir del lugar, pero gracias a Dios se fue. ¿Esto era un vehículo de la embajada? Eh, sí, pero era así, no era como el vehículo diplomático habitualmente, ¿no? Uh -huh. era como una vagoneta particular, pero era de la embajada, un vehículo de la embajada. ¿Quién la conducía? Uno del, del personal, no, no recuerdo en este momento. Uno ¿Pero de, de la embajada? De la embajada, el personal de la embajada fue el que nos trasladó a la residencia, y, y bueno, finalmente pasamos, ingresamos, y cuando ingresé realmente yo entré en shock porque encontré a mucha gente de asambleístas, eh, sus parejas, ¿no? En la residencia. En la residencia mexicana, ya estaban ahí, ¿no? Yo llegué el martes 12 en la tarde, 2 eh, de la tarde aproximadamente, o una, pero ya estaba mucha gente ahí, asambleístas, ministros, viceministros, ex viceministros y éramos como 30 personas, ¿no? Y ahí es donde yo conozco a la embajadora Teresa Mercado, quien se portó como, no sé, una boliviana más, una calidad humana increíble para proteger la vida, para ella era proteger la vida. Y ese 12... Teresa mercado tengo que decir eh, algo en un pequeño paréntesis, eh, Almorcé, porque yo la, la conozco obviamente las relaciones que tengo como directora con, con embajadores, con personal diplomático con personas del cuerpo diplomático, yo almorcé eh, en ese lapso con ella, me llamó la atención que ella me dijo en aquel almuerzo en la zona sur, que la seguían, que habían fuerzas policiales que la seguían y que le tomaban fotos. Eh, traigo aquí este testimonio porque la embajadora ya no está uh -huh. y, y creo que es, que es válido, que es periodísticamente válido decirlo acá, no se puede, no se debería poder ni seguir ni fotografiar a representantes del cuerpo diplomático. Ella fue también perseguida y fotografiada. Y os recuerdo que cuando salimos del restaurante me mostró los autos que la siguieron y las personas que estaban fotografiando. Lo traigo porque creo que completa un poco el relato en este paréntesis. ¿vino? Así es y cuando llegamos pues la conocemos a Teresa Mercado y aparte de su personal tampoco era grande eran como tres personas adicionales que le, que le hacían las gestiones habituales, porque ellos tampoco estaban preparados como para recibir tanta gente. Ella llegó sin familia, la embajadora Teresa Mercado llegó sin familia, era, era, su familia era ella, sus hijas mayores estaban en sí, México, uh -huh, uh -huh. entonces me imagino que para ella, hablo de esto porque no la podré entrevistar, ella ahora se encuentra en México, sí, uh -huh. eh, oficialmente sigue siendo embajadora, oficialmente sigue siendo embajadora y por eso hoy tenemos al encargado de negocios eh, el embajador Font Edmundo Font que llega como encargado de negocios porque ella sigue siendo embajadora después de todo lo sucedido ¿no? y él estaba sola también. Sola y precisamente por ello cuando llegamos hemos tratado de organizarnos, instalarnos no habían obviamente cuartos suficientes o colchones suficientes, hemos improvisado ahí lo que podíamos. ¿Cuántos eran? Éramos más, o más o de menos. 25 más o menos 25 en esas primeras uh -huh. semanas de noviembre ¿no? y seguían llegando, seguían llegando después de 3, 4 días y claro, para ingresar tú tienes que hacer una nota a mano alzada mínimamente para pedir tu condición de asilado. ¿no? Nosotros obtuvimos prácticamente al ingreso ya, en las próximas siguientes horas, ya la condición de asiladas. Pasó tres días, en mi caso, si tres días, del 12, 13, 14, 15, cinco días pasaron el 17, me emiten la orden de aprehensión. ¿no? ya estaba pero yo en condición de asilada en el, en el lugar, y en ese interín pues también era todo un problema por las notificaciones y ya en esos días, Claudia ya las, las denominadas pititas habían también cercado la residencia y todas las noches, a partir de las 8 de la noche, eran las cacerolas, los gritos, los insultos, diarios, diarios de esa manera es que la embajadora la, la señora Teresa Mora, eh, Mercado Ajá. es que solicita, ¿no?, informa esto a la Cancillería, que esto no puede ocurrir precisamente por la normativa internacional y por lo que estaban en ese momento pasando allá Karen adentro. Longarich era ya canciller. Era ya canciller, por supuesto. Y no lo sé qué pasó ahí porque me parece que más allá que era canciller, el que tomaba las decisiones era el del el ministro de gobierno, Arturo Murillo. Pasó un día y nos pusieron todo el personal de seguridad, diciendo que había solicitado, ¿no?, eh, digamos el retiro del de, eh, desguardo y el retiro de la gente que venía a agredirnos y bajo esa excusa Claudia es que cometen una serie de atropellos nos envían los drones todos los días de 12 a 3 de la tarde nos envían los helicópteros nos envían los policías armados hacen este tipo de operativos helicópteros por supuesto que rondaban todo el sitio y, y, y de verdad uno decía ¿qué va a pasar? o, o nos van a disparar de ahí arriba o ¿qué buscan? O, o realmente van a, no sé, van a bajar van a, van a ingresar, uno se imagina todo, pero uh -huh. era todos los días Usted sabía que esto era territorio mexicano no por supuesto, y eso también conversábamos con los colegas, sobre todo quienes tienen que ver con el área legal como el exministro de, de justicia ¿no? y yo decía, ¿qué pasa? ¿no es posible? Conectorarse. Exactamente y él nos explicaba que eso no podía ocurrir todos los atropellos, fue todos los días era una tortura si no era que te mostraban a algún familiar o algún servidor público de tu cartera de estado enmanillado, encarcelado perseguido, era toda la arremetida ahí en el sitio eh, y se inventaron posteriormente con esta, yo digo, no sé la señora María Teresa tiene un tiene un, un rol protagónico en esto, porque ella trató siempre de mantener la calma pero también resguardar nuestra vida y que no se violenten los derechos de, de nadie. Y en ese interín inventan de, un, de una supuesta fuga. Dos incidentes relataste en tu cronología, ¿no es cierto? Primero dijeron personal que. Íbamos... de la Embajada de España. Exactamente. Primero inventaron que íbamos a escapar, dice, por las alcantarillas. Falso. Nunca tuvimos la intención ni.. Ni, ni se nos pasó por la mente escapar de ninguna manera porque el presidente de México nos dio la posibilidad de resguardar nuestra vida ellos tienen una tradición de asilo de larga data, independientemente de la definición ideológica de las tiendas políticas en que existieran en el mundo Eso es cierto entonces lo hicieron respetar simplemente entonces, ¿cómo vamos a nosotros? tenía que esperar el salvoconducto teníamos que esperar una situación, una salida legal no finalmente uno rechazar, qué sé yo, eh, de renunciar al asilo y pues presentarse voluntariamente o de lo contrario, esperar el salvoconducto. No tuvimos nunca la intención de escapar. Nos trajeron bomberos en las madrugadas a las seis de la mañana, todo un operativo y nosotros, ¿qué está pasando? Y después nos, nos dijeron, es que van a escapar. ¿Quién lo dijo? Un vecino. Era, era, era increíble el relato que armaron. ¿Qué pasó con, uh, con ese episodio con personal de la Embajada de España, tengo entendido que llegan, ¿quién llega? Estuvo también presente el entonces representante de la Unión Europea, León de la Torre. ¿Nos cuenta lo que se vivió, Vilma, Mira, desde le adentro? hemos pedido nosotros a, a, a León de la Torre, ¿no?, que nos colabore, nos visitó una sola vez. ¿Fue pues solo? De, ¿Llegó solo? De, solo. Eran después de la supuesta mesa de negociación. ¿Cómo se comunicaron, por ejemplo, con León de la Torre? ¿Por qué vía se dio esta comunicación? Bueno, conducto regular. Nosotros solicitamos a la embajadora poder tener una visita para poder dar nuestro testimonio. Uh -huh. Que esta persecución era realmente ilógica. Entonces fue vía la embajadora que o se la invitación se solicita uh -huh. la presencia de León de la Torre, representante de la Unión Europea. Así es, llegó él. Era antes de la Navidad, mucho antes, era. era Justo en la semana, posterior ¿Sí? a la semana de negociación, nos habló y nos y comprometió a que eh, iba a hacer gestiones con los diferentes, digamos, sectores en conflicto. ¿Qué recuerda de, del mensaje de él? ¿Cómo interpretaba él ese momento? ¿Qué les dijo a ustedes? ¿Qué era, pues, eh, que pues, que no debía estar ocurriendo ¿no? a este nivel la persecución? Y que iba a hacer las gestiones. Pero nunca más supimos de él. Nunca más. ¿Se comprometió a algo? solo hacer las gestiones y el acercamiento para que se respeten los derechos humanos y que de alguna u otra forma se otorguen los salvoconductos no pasó ni una cosa, no pasó ni la otra porque todos saben cómo, cómo obró el gobierno de facto que ya gracias a Dios está fuera de, de ya no país. tuvieron mayor, lo digo porque ha tenido un, un rol relevante la Unión Europea también a lo largo de este tiempo no tuvieron claro, mayor va. contacto con él no, solo fue una visita le pedimos, yo le pedí con lágrimas en los ojos, lloré mucho y le dije, por favor, ayúdenos, haga el acercamiento necesario, pero hagamos justicia, porque no somos ni criminales, ni terroristas, ni sediciosos, ni nada por el estilo. Pero nunca más apareció, no supimos más de él particularmente nada. nada. ¿Qué pasó, Vilma, con el episodio de, de la Embajada de España? En la mañana, no recuerdo la fecha ahora mismo, pero fue en la madrugada porque, a ver, compren, comprenderán que nosotros teníamos nuestros espacios, ¿no? Y éramos como que teníamos que respetar las actividades que desarrollaba el trabajo de, la, de los diplomáticos, de claro. la embajadora. No claro. podíamos tener acceso a que si hacían o no hacían. Pero entendemos perfectamente después de este incidente que a las seis, no miento, siete de la mañana aproximadamente, ¿no?, escuchamos un movimiento como que hablando en voz alta la embajadora, como era una sola sala, nosotros empezamos a salir ¿qué pasó? No? y entendemos y nos, esto es extraoficial ¿no? que nos ha comentado y hemos también preguntado nosotros, que la embajadora recibió varias llamadas de solidaridad frente a todo este atropello de, de, la, de las que eran víctimas, digamos la gente que trabajaba en la embajada y también las serias y nuestras personas y en ese interín Decide el personal de la, de la embajada española visitarla en la madrugada, pero para establecer simplemente un gesto de solidaridad. ¿El embajador de España no se encontraba en el país, tengo entendido? No, no era el embajador, era, no recuerdo el cargo, uh -huh. pero era el El ¿Encargado de que, negocios, no? Debe ser el encargado de negocios, sí, porque generalmente ese es el rango, ¿no? Sí. Siguiente que cuando no está el embajador. Y eh, solamente era una visita de solidaridad. A la embajadora Nosotros ni estábamos anoticiados de nada no Pero nos enteramos cuando ya ella Empezó a hacer llamadas Un poco pues, preocupada Porque ya había un incidente afuera Y ya decían en la prensa Que queríamos escapar Y ahí fue que todo el mundo nos, nos enteramos también nosotros De qué estaba pasando Bueno, ¿qué pasó en realidad? Si bien vino ese, esa comisión Vino acompañada de un grupo especial Que tenían los pasamontañas pero este grupo especial que no podía ser revelada su identidad, nos enteramos después que era un grupo especializado que llegó antes del golpe de Estado. ¿Para qué? Para proteger y para tomar recaudos frente a todo el clima de convulsión que teníamos en el país. Antes del golpe llegaron y estaban acompañando simplemente ese día a esa comisión que vino a visitar porque no nos olvidemos que ya en la prensa circulaba que estábamos resguardados policialmente, estaba un grupo de ese grupo irregular denominado Pititas en el ingreso a la zona. Entonces, me imagino que ellos bien por seguridad vinieron con ese grupo especial, pero así fue, de la manera más sana, yo digo, por su conducto regular y su procedimiento de seguridad. Pero ya cuando llegaron, ingresaron normal, dejaron al encargado de negocios, conversaron con la con embajadora. La embajadora eh, y para retirarse seguramente llamó y tenían que venir a recogerlo. ¿no? Ahí se produce y el ahí incidente. se produjo el incidente. ¿no? Que, que uno le dice, ya sáquese la, el pasamontañas, le dice el policía. Y el otro le dice, no puedo sacarlo ¿no? porque se supone que ellos no pueden revelar su identidad, no pueden ser fotografiados. Pero claro, creo que me parece a mí que hubo. Ahí intervienen eh, ciudadanos también. ¿verdad? Y activan los que estaban cerca, y dicen, no, que. Eh, vienen a rescatarlos, inclusive dicen con nombre y apellido vienen, van, vienen a sacarlo a Juan Ramón, vienen a sacar a Vilma Lanoca, en fin toda una, una, una narrativa luego tienen que salir, dura. entiendo tienen que salir eh, caminando hasta la tranca para tomar eh, su coche, su coche oficial tengo entendido, no los, no los logra recoger de la puerta, sino que los hacen caminar hasta la salida de ese barrio privado, sí con acompañamiento por supuesto de la, del personal también de la embajada mexicana, uh -huh. no? Llaman a la Cancillería también, ¿no? En todo momento se informó a la Cancillería, ¿no? En todo momento la, la embajadora y después el, eh, el señor Edmundo Fon siempre han informado vía el procedimiento. Cancillería, está pasando esto, hay este exceso o hay este problema, pero Cancillería no hizo nada, ¿no? Dejó que operara a su manera el Ministerio de Gobierno. Así fue como ocurrió esa jornada y quiero dejar claro y sentado para los antecedentes que nunca hubo tal eh, operativo de fuga o operativo de rescate jamás. Fue una visita de solidaridad y fue con un equipo especial trabajado eh, mediante su conducto y procedimiento de seguridad de la Embajada Española. Luego extraoficialmente pedimos también esos detalles porque era realmente terrible tener otro, otro titular adicional que nos, que nos siguiera criminalizando. Ustedes, me dice Vilma, que eran eh, primero 30, luego 25, al final quedaron 7. Eh, si nos puede contar brevemente cómo se fue disminuyendo, cómo fue disminuyendo este grupo. Hemos, nosotros nos reuníamos, porque mira, eh, Claudia, nosotros si bien éramos compañeros de trabajo, nunca habíamos imaginado tener una convivencia así de la noche a la mañana. Y empezamos a analizar caso por caso a nosotros que éramos más cercanos eh, dentro del gabinete nos emitieron las órdenes de aprehensión. Entonces prácticamente estábamos ahí como, como acorralados y nunca tuvimos la intención de escapar ni nada. Dijimos que se respete el debido proceso y vamos a esperar un nuevo gobierno para que eso se dé. ¿no? O de lo contrario, otorguen los salvoconductos porque éramos presos y perseguidos políticos. Y en ese interín había gente que eh, no tenía ninguna orden de aprehensión y les, les dijimos, miren hermanos, es mejor que se vayan... Porque nosotros... ¿no? Salimos... ¿Todos miembros del movimiento socialista? Todos. En funciones miembros? públicas? Algunos exfuncionarios, ¿no? Como por ejemplo Gisela estuvo con nosotros. Yo tenía un pequeño cuarto y dormíamos seis personas ahí, mujeres. Eh, me tocó compartir con Eva Liz, el cuarto, no, la eh, hija del hermano. Hija de Evo Morales. Ajá, de Evo Morales. Eh, estuve con Gisela, estuve con Nélida Cifuentes. Gisela López, exministra ex de comunicación. De comunicación. Susana Rivero estuvo en su momento. No, eh, Susana prácticamente abandonó a las horas. ¿no? estaba haciendo sus trámites me parece con, con, con la familia estaba también ahí eh, su hijo y eh, abandonaron prácticamente inclusive creo que fue entre el lunes y el martes en la mañana porque yo la vi así de, de, de pasada, yo ya el, el 12 ya no estaba prácticamente no solo uh -huh. hizo trámites y, y se retiró y, y así éramos varias varias mujeres, llegó también eh, Tamara después, Tamara Núñez del Prado ¿Y, ¿Y bueno, que con... sale junto a Luis Arce? Se Exactamente, van con Luis Arce. En la, en la primera. Clara. Estaba Luis Arce entonces. En... Luis Arce y su esposa también estaban ahí. Era, era muy complicado, Claudia. Eh, y ahí fuimos analizando y viendo. Yo les animé mucho, a mis compañeros sobre todo, salgan. Porque tienen hijas, tienen hijos, Claudia. no podían, uno, uno que lo dejaba allá, que estaban todo el día llorando, que cómo lo recojo, que tráeme a mi hija, que yo salgo. Y yo le dije, tomemos la decisión. Ustedes no tienen órdenes de aprehensión, salgan ahora, porque esto puede empeorar. Y más bien, más bien que salieron, porque después se vino toda la arremetida policial, todo el grupo Pitita, y ya no pudimos hacer prácticamente nada. Pero fueron saliendo de a poco, con este impulso, para que ya. ¿Cuántos no, no, quedaron? ¿Cuántos no, no quedaron después de. de 15. Ese... Quedamos 15, pasamos ya prácticamente en las fiestas de fin de año, ¿no? Éramos 15. ¿Cuántas mujeres? Uh, a ver, en ese entonces era yo, mmm, bueno, Tamara y, y, y la esposa de Andrés ah, no, no, Luis ya, ya se había ido. Ya se había ido. Ya se había ido. ¿Logró el salvoconducto mm, Sí, solo quedamos los, los dos. Y después ya se fue también, bueno, Tamara. Prácticamente quedo yo, ya a finales de diciembre quedo solamente yo con eh, seis compañeros varones. Y ya después, ¿no? Que se fue agravando la situación, eh, porque decía yo, Claudia. ...soy inocente y voy a salir a defenderme... ...y no faltó un compañero que me dijo... ...Vilma, no seas ingenua... ...este es un, es un juicio político... ...tú no vas a ir a tu casa a defenderte... ...olvídate de eso... ...y además, si tú salieras... ...eres un trofeo... ...para este grupo vengativo fascista... ...y qué van a hacer... ...hasta te pueden torturar para que tú acuses a otra gente... ...como pasó en mi caso, Claudia... ...como pasó en mi caso... ...a todos los exfuncionarios los extorsionaron. ¿Quién lo extorsionó? Ya tengo 11 testimonios de la gente, de no solamente Claudia, que intervino este abogado de la Quintana, del Colegio de Abogados, que llamó uno por uno y fue a visitarlos a la cárcel para decirles que me acusen, que yo debía pudrirme en la cárcel 30 años y posteriormente los extorsionó para sacarlos supuestamente del caso. Eso no se hace, eso no es la verdad. Y además hay un compañero que ha fallecido, Claudia, un artista de El Alto, Willy Flores. La familia va a iniciar un proceso de hecho. ¿En qué Porque condiciones murió? Murió primero por haberle destruido todo su prestigio, a él lo detuvieron cuando fue a declarar voluntariamente, lo acusaron, le dieron detención domiciliaria, pero ya emocionalmente le estaba estaba destruido. Llegó la pandemia, lo enfermó, y fue una combinación tan, tan letal que falleció. Pero ahora que estamos... Particularmente estoy recolectando muchos testimonios y ya pude reunirme con mucha gente y me dijeron que una ex autoridad del Ministerio de Culturas también lo extorsionó. Entonces, ¿cómo es posible que puedan actuar de manera tan criminal y ellos hablando de que nosotros éramos los terroristas, los, los que realmente habíamos hecho cosas negativas, cuando ellos actuaron de manera fascista y cruel? Esa vida no puede quedar impune, Claudia. Por eso cada día de mi vida yo estoy recolectando testimonios, estoy filmando testimonios de todas las víctimas que cuenten su versión que no se dio. Esta página se quiere al parecer pasar y no va a ocurrir eso. La gente va a identificar con nombre y apellido a todos los ejecutores del golpe y todos quienes han operado y se han aprovechado de la gente que en ese momento estaba tan vulnerable y en ese momento sus familias destruidas y todo lo que han podido han arrasado. Y eso no puede quedar impune. En el último grupo ya de los 10 o los 7, ¿nos puede recordar quienes eh, estuvieron Desde, hasta el final? Estuvimos hasta qué mes, no recuerdo bien, César, fueron los últimos en salir. César y, y el uh, ex viceministro del Ministerio de Desarrollo Rural, Dorado, ¿no? Ellos fueron los últimos en, en dejar el lugar y nos quedamos los siete. Éramos Nicolás Laguna de la GetIC, de la éramos Héctor Ahí, cuando, cuando salieron ellos eh, registró, registraron cámaras de medios de comunicación que hubo una agresión. Obviamente, eh, de hecho hay fotografías con, con la camisa rota, en parte sí. ensangrentado, eh, el ex ministro Navarro de Minería, eh, hubo un forcejeo, hubo presencia de, también de este periodista español que, que incluso agredió Ajá. físicamente al encargado de negocios, Edmundo Font, esto está registrado, no, es, no lo estoy contando de oídas, ha, ha sido registrado también en cámaras, y hay un, hay un personaje ahí, Claudia que además Murillo tenía sus operadores, y uno de ellos es el coronel Rojas, que ahora precisamente está en problemas eh, con la justicia. Se comunican, a ver, para la salida el conducto es Cancillería, no y Cancillería deriva el operativo de seguridad. Los vamos a resguardar, no ocurre nada de eso. Más bien han operado y confabulado con este periodista español entre ambas aguas para que se dirigieran hasta el aeropuerto y en, ese, y en ese interín porque nos relataron también el personal que acompañó este operativo prácticamente los terminan entregando al grupo de pititas que estaba en el lugar para agredirlos ¿no? y además en ese interín había órdenes y contraórdenes, porque llegaron al aeropuerto y a Oscar a, creo que es, no sé si es Oscar, bueno Dorado, al, al ex viceministro Dorado lo querían cargar sí o sí a un vehículo policial y ahí el hace sus buenos oficios el, el ahora encargado de negocios el Mundo Fon y su gente no respetaron nada porque ellos los, los, les jalaron, los lastimaron y era terrible es decir, la, la intención era frenar esa salida pisotearon la, su propia eh, su propio salvoconducto que habían aprobado ellos y los entregaron a los pititas uh -huh. eso fue y propiciado por este coronel realmente fue atroz cómo, cómo jugaron ...y cómo amañaron todas las acciones... ...pero además viene a colación... ...esto que tú mencionabas hace un momento atrás... ...de cómo... ...cómo, cómo los dejaban sin vida... ...a todo el personal de la embajada... ...tanto María, eh, María Teresa Mercado... ...como también Edmundo Fon... ...eran víctimas todos los días... ...de agresiones verbales... ...de un vecino de enfrente... ...pero además de... Eh, ...sales, te sigue un vehículo blanco... ...de inteligencia... Quiero decir acá también, porque me consta, yo eh, en tanto que periodista he tenido también una reunión con Edmundo Font, y no es que él me lo haya contado, lo he visto, eh, también personal, vehículos de la policía, personal civil, siguiendo al embajador Edmundo Font, tomando fotos en la calle, eh, y yo dije, cualquier momento salgo yo también, porque yo lo acompañaba, salimos una vez de un café eh, en, en plena... ...en pleno centro de, de San Miguel... Uh -huh. ...y he visto los, los coches de la policía... ...y gente civil que tomaba fotos... ...que tomaba apuntes... ...al embajador... ...su cargo es embajador... ...pero su función es encargado de negocios... ...lo sé también... ...así mismo... ...¿quiénes y... quedaron al final, Vilma? ...la última lista... ...recuérdenos... ...¿quiénes quedaron hasta el final? ...los siete, A ver, ¿no? ...los siete... ...era A Nicolás saber, bueno, Laguna... ...Nicolás Laguna de Ajetic... ...de Ajetic... ...Héctor Arce de Justicia... Javier Zabaleta, de eh, Defensa, eh, Hugo Moldis, que bueno, fue hace años atrás ex ministro de gobierno, eh, um, Víctor Hugo Vázquez, ex gobernador de Oruro, eh, mi persona y a ver, y um, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia. Éramos los siete. Nos organizamos. Qué olvido, finalmente. terminó al final de la lista eh, una de las figuras que que más encarna, digamos, el, el rechazo en sectores opositores, Juan Ramón Quintana creo que fue una figura de, eh, de la que se habló mucho y como que encarnaba eh, el, el rechazo, la agresión, ¿no? Me da la sensación. Eso mismo. ¿sabes? Nos tocó hablar, nos tocó llorar, nos tocó reflexionar y mucho. Y una cosa que dijo Juan Ramón fue muy, muy duro para mí, ¿no? Dijo, por mi culpa. No, no por mi culpa, tal vez, bueno, así. Tenemos toda esta arremetida contra ustedes, decía. Porque en realidad él había operado desde muchos años atrás luchando contra el fascismo separatista, desde la masacre del porvenir. Y desde ahí le tenían jurada contra Juan Ramón. Porque es un político de peso. Y siempre decía, fue la cara fuerte, ¿no? En el, en el gabinete de... Exacto, entonces decía, por mí les toca pasar todo esto. Y ahí entendimos que realmente somos compañeros y que nadie puede juzgar a nadie, que todos tenemos un rol que cumplir y tomar decisiones. Yo admiro mucho la valentía de mis compañeros. Muchos me ayudaron mucho. Porque, ¿sabes? Eh, si bien éramos los siete, ¿qué agenda cumplíamos? ¿Qué hacíamos ahí adentro? Nos dolía todo lo que pasaba. Cada día salía el embajador y era, ya sea para ir a comprar al mercado, fotografía, vigilancia, hostigamiento. Era horrible. Y nos dolía tanto porque claro, volvía eh, el encargado de negocios también, trataba de sonreír pero sabíamos que lo que le daban en su dignidad no podían dejarlo respirar no podía ir a un, a un cóctel tal vez que le invitaron, no podía hacer nada, porque la vigilancia era aquí creo que era el hombre más fotografiado del, del país, y lo propio el personal, eran dos personas que trabajaban dentro de la embajada, que atendían al, al, al personal de la, de la embajada personal de servicio, gente boliviana ...humillada, hostigada, insultada... ...y los volvían llorando Claudia cada día... ...todo eso nos lastimaba... ...y nosotros nos organizamos ahí porque éramos siete... ...mal que bien éramos un buen... ...un número significativo... ...creo que es histórico también... ...porque es la primera vez que tenemos siete asilados... ...en un mismo espacio... ...durante ¿cuántos meses? ...once meses... ...a mí me faltaron dos días para un año... Y a los otros compañeros prácticamente cumplieron el año. año. ¿no? Un año. Un año, un año. No, no vamos a decir que fue menos. Y decidimos organizarnos. Juan Ramón era muy hábil para eso. ¿no? y si haremos, hagamos grupos, vamos a limpiar, vamos a hacer aquello. Porque claro, o sea, lo mínimo que podíamos hacer en la embajada era coadyuvar con el servicio, coadyuvar Entiendo con la cocina. también, eh, porque tengo eh, información que yo he certificado, que muchos de ustedes aportaron también económicamente, que no sé si todos, algunos, pero también aportaron económicamente para una subsistencia ahí dentro de esa residencia, ¿no? Así es. Que en porque... principio, obviamente, está eh, bajo cargo del gobierno mexicano. Pero ellos no esperaban tanta gente. Y llegó la pandemia, Claudia, en, en marzo, ya, y les recortaron presupuesto no solamente a la embajada de, de México en Bolivia, sino a todas las embajadas, nos lo comunicó oportunamente el encargado de negocios, y ahí pues eh, entramos en otro dilema, porque no todos tenemos la misma situación económica. Mandaron a un representante, eh, el Estado mexicano ha mandado al más antiguo de la diplomacia sí. mexicana, con una amplia experiencia, Edmundo Fonto ha sido representante de México, en todos los continentes se eh, tiene experiencia de larga data Así es. y es un viejo lobo de mar y trajeron a este perfil porque creo que la situación lo ameritaba, ¿no? Creo que dio la talla. Totalmente, Edmundo Fon, precisamente a raíz de, de este ingrato momento que pasó con María Teresa Mercado, es que lo envían y claro, con una currícula realmente muy pesada y es que ha tratado de mantener no solamente el nivel diplomático, sino también la calidad humana, y tratar de por todos los medios resistir, y lo hemos logrado, gracias al personal de la Embajada de México, dirigido por Edmundo Fona, a quien agradezco públicamente, porque nos permitió, ¿sabes? tratar de sobrellevar, porque despertabas cada día y era la misma realidad, y decir, ¿cuándo va a acabar? ¿cuándo voy a ver a mi mamá, a mi papá? a mis hijos, ¿no? porque no te olvides que en mi caso yo no podía dirigirme a mi madre, no podía hacer que vengan porque la inteligencia los perseguía y los uh -huh. exponía, entonces yo misma decidí no puedo verlos, no puedo hablarles porque tenían interferidas las llamadas también, no podíamos tuitear mandar un mensaje, nada, es como estar en un cuarto oscuro, por más que tengas qué sé yo, una cocina o un comedor o un espacio para... Mas, para no pues se podían pronunciar nada. tampoco en su condición de asilados, Imaginados. ¿verdad? No podíamos decir nada. Eh, hemos publicado un artículo es un sí. testimonio de su madre que se ha publicado en el suplemento el animal político de la Gracias. razón, donde ella, bueno, lo había escrito antes, pero lo publicamos eh, porque se dieron ya las condiciones para hacer público este testimonio, donde eh, se relata el, el testimonio de su madre, que es eh, una mujer alteña, una mujer de pollera, una mujer que vive sola, viuda, hace varios años ya, y que se sostiene en base a un capital que ella hacía circular, capital eh, que le fue confiscado en un allanamiento. Uh -huh. Cuenta ella que en su domicilio, en el alto, uh -huh. ella, ella recibe la presencia de, de fuerzas policiales, entiendo, hay un, allanamiento, hay un allanamiento a su domicilio, se llevan sus joyas, se llevan el, el capital con el que ella trabajaba. Hay intimidación, me imagino que ha sido un, un momento muy duro, y la buscaban a usted. Usted dice que le llama la atención porque usted no vivía con no. su madre, como acaba de confirmar acá. Usted tiene su residencia, su casa en Ciudad Satélite. Uh -huh. Y entonces eh, buscan a su madre. Usted se ha quejado, usted ha denunciado porque además su mamá tiene un problema, ha, ha caído de una construcción de un primer, segundo piso, no lo recuerdo, y es una persona mayor que obviamente no puede mantenerse de pie le han quitado el capital me imagino que este ha sido uno de las eh, uno de los elementos que, que más eh, le ha angustiado en su encierro su mamá, ¿verdad? totalmente, Claudio yo creo que eso terminó por, por quebrarme internamente, porque no podía asistirla, porque ella mira, pese a que ella tiene casi 80 años ella sigue haciendo comercio vende, mi mamá vende y hace algunos, algunos temas comerciales para, para, tener, para mantenerse activa en el alto, en una feria cercana donde ella vive en el Distrito 3. ¿no? Entonces ella siempre quiere pues, mantenerse como toda persona adulta activa, pero mira, eh, si bien tuvo esta caída hace años atrás, es crónico el problema que tiene. Entonces ella tiene los, los pocos ahorros de su de, renta dignidad, todo lo va ahorrando y lo tenía guardado. Pero ¿por qué no va al banco? Dirán muchos, ¿por qué no lo guardó en el banco? Porque ella, si bien tiene ese problema, también eh, no, no tiene las facilidades de, de poder movilizarse. Alguna vez fue a la ceja y, lamentablemente, al bajar del micro, su pie se, se, se metió en una alcantarilla y casi se rompe parte de sus pies. Entonces, de esa manera es que le dijimos, mami, todo lo que tú hagas, hazlo en tu zona, no camines, en fin… Así la, la resguardamos y eso fue realmente algo duro porque a tu madre que la que le estén humillando, que, que la detengan, que le amenacen con secuestrarle, que le, que le digan que, que su hija se robó dinero, que su hija tiene toda la culpa, realmente la, la torturaron, la llevaron a la FELCC finalmente ahí en la Sucre y la, la hicieron desvestir hasta quitarle el último centavo. Y cuando ella reclamó y dijo, ¿con qué me voy a ir a casa?, le dieron 20 bolivianos y con eso retornó más su nieta a, a mi casa, gracias a Dios, a la medianoche del día que le allanaron la, la casa. ¿Usted se comunicó con su madre durante, este, durante no, este tiempo? No, a través de mi hermano me enteré algunas cosas. Ellos también querían evitarme el dolor y algunas cosas trataban de, de, de, de guardárselo, pero llegué yo a enterarme... Por otro, por otro compañero y eso me dolió demasiado. De esa manera es que traté de salir en varias oportunidades, Claudia. Yo hablé con el encargado de negocios, le platiqué esta situación y le dije quiero salir, quiero, quiero ir a gritar mi verdad, no puede ser que, que sigan con este tipo de injusticias. Y él también me dio un consejo, me dijo piénselo bien, piénselo bien, aquí está a salvo. Y realmente fue una ayuda psicológica muy grande porque de esa manera pude resistir el hecho de no poder hacer nada por mi madre y no poder haber protegido a mi familia, porque a mi hermano igual lo persiguieron. Hicieron una lista de extorsión para decir que los que quieren salir de esa lista de investigados tenían que pagar a cierta, a cierta persona. Era muy, muy, muy terrible, pero logramos sobrellevar todo eso. Eh, ¿Está consciente Vilma Lanoca que fue terrible para, para las personas eh, que quedaron asiladas, que quedaron en ese encierro en la Embajada de México? Eh, quedó encerrado también el encargado de negocios, sí. de alguna manera estaba también encerrado Vivía junto a ustedes ahí. porque estaban ahí uh -huh. en la residencia con, uh -huh. con esa vigilancia policial y de los vecinos pero usted está consciente también que a su manera sufrieron también quienes salieron a México a sí. Argentina eh, a su manera, Evo Morales a Álvaro García Linera, su familia pero está también consciente Vilma que más allá de la gente ligada al, al gobierno o de alguna manera asociados al gobierno. ¿Sabe usted que también eh, sufrieron del otro lado, que también sufrieron vecinos que hoy cuentan con, con miedo? En el minibús encontré un, una señora que me dijo, tengo miedo porque bajan, bajan y nos pueden quemar, han roto los vidrios, golpean y que había también miedo, que había... Eh, terror de ese otro lado que también es calificado de pitita y que eh, también sintió miedo que hoy hoy viven también ese, ese recuerdo por no hablar de, de, de personas que han cuyas casas también se han quemado desde waldo albarracín pasando por la periodista casimira lema que que ingresaron en cuya casa intervinieron ingresaron a su casa rompieron quisieron quemar en fin eh, vecinos, políticos, eh, heridos todos, está consciente también de esto y que desde los medios de comunicación acá nosotros trabajamos con la luz apagada porque veíamos que veíamos focos de fuego en, en la zona sur y, y nosotros acá como ve estos vidrios que hoy nos permite ver la, sí. la ciudad y este sol también permite ver las luces en la noche entonces trabajábamos con las luces apagadas, viviendo obviamente un, un propio conflicto, acá propios temores, y trabajamos con la luz apagada, y para volver a casa a las 12, una de la mañana, eh, yo dejaba mi coche porque me daba miedo ir, irme sola, ¿no? Entonces íbamos mm. acompañándonos en, en algún vehículo del periódico, atravesando los controles de los vecinos, vecinos organizados que a su vez también sentían miedo de que bajen, los masistas, hay, hay un país dividido, ¿no? Eh, de un lado están viendo a, los, a las hordas masistas, ignorantes, violentas, terroristas, y para el otro lado eran también los pititas de la derecha, golpistas, violentos. Eh, está consciente que, que su sufrimiento, por supuesto, que es singular y por eso está usted invitada acá, pero sabe usted que sufrimos todos, ¿no? Todos, todos, nadie es más víctima que nadie, siempre lo digo. Todos fuimos víctimas, quienes, quienes somos seguidores del MAS, quienes fuimos autoridades, quienes eh, trabajan en la comunicación, eh, militantes, simpatizantes, todos hemos sido perseguidos de una u otra manera y vivimos en un ambiente de terror. Pero quiero dejar establecido algo, ningún tipo de violencia, venga de donde venga, se justifica, pero también tenemos que, creo que, reflexionar todos y el rol de los medios de comunicación ha sido fundamental a la hora de solo mencionar una cara de la, de la situación. Uh -huh. Se hablaba mucho, evidentemente, de esta quema o agresión a la, a la, a la casa de a señora de, Maracín, a, de la señora Lema y de otros, pero qué de la gente que estaba siendo eh, amenazada con secuestrar a sus hijos de concejalas en Cochabamba, qué de la golpiza que se le dio al hermano del presidente de la Cámara, de la cámara Baja, ¿Qué de todas las amenazas en las que éramos víctimas Bilma, que estaban en otros domicilios? ¿qué de las personas que no pueden estar en esta entrevista porque, claro. porque ya no están? Y lo de los fallecidos. De los fallecidos. ¿Pero qué provocó eso, Claudia? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que uno dice, uno difunde. Se ha exacerbado de, en tal medida y además exacerbado los ánimos de la gente. Que vienen los masistas, no, que los pititas arremeten... ...era como una película, era como un producto comercial que se vendía... ...como un western, ¿no? Exacto, yo veía los, no, un, no sé a las nueve de la noche la novela que los más vista y hacían corte... ...y ahora en este momento están entrando a la casa del pueblo y esta. ...parecía, no sé, algo así tan una ficción. vendible, una, una ficción. ficción... ...y lo peor fue, yo creo, que no deja claro, por eso hay que llegar al fondo del asunto... Cuando la gente empieza a poner cercas aquí en sus casas, ponen calaminas, ponen cadenas, porque dice que los del alto, porque nos han estigmatizado demasiado a los salteños y a los del MAS, y decían que íbamos a venir no solamente a quemar las casas o a agredirlos a la gente de la, de la zona sur acá en La Paz o a otras zonas residenciales, sino también hablaban de cosas muy graves. Eh, eh, Claudia, que iban a violar a sus hijas. Imagínense que eso corría en grupos de WhatsApp con mensajes de guerra psicológica, porque eso se hizo, que están viniendo, que... y eso compartían increíble, estaba muy bien organizado este golpe de Estado, y la gente creía, decía, van a venir, están bajando. Jóvenes que ahora me cuentan, Claudio, nunca llegó esa gente de Vilma, me dicen, nunca llegó, pero la gente ya se puso predispuesta al enfrentamiento y a la defensa, porque supuestamente venían las hordas masistas. Fue muy complicado y que... uh -huh. quiero preguntarle también sobre. Su percepción del trabajo de los medios de comunicación. No es menor porque es solamente a través de los medios que podemos informarnos, podemos no solamente informarnos, sino construir una opinión. ¿Cuál es su balance del trabajo de los medios de comunicación en Bolivia durante estos meses? Y en los Yo, momentos más clave. Claves. Yo me voy a basar en un informe que sacó la SLAC eh, el año pasado a mediados del año y le consultaron a la gente y le preguntaron qué rol ocupaban los medios y la gente en un 70% eh, pues dijo que no creía en los medios, que más bien era propaganda política la que se difundía. Me baso en eso como una fuente, pero también me baso en lo que pasó en el alto principalmente, donde muchas cadenas nacionales ya no podían ingresar. ¿Por qué no podían ingresar? A cubrir lo que estaba pasando con las movilizaciones, con las organizaciones, con los autoconvocados, porque ya no había ni dirigentes, todos estaban perseguidos o todos habían decidido dar un paso al costado, pero ahí estaban los autoconvocados y en primera línea las mujeres. Los testimonios son muy claros. Les entrevistaron, filmaron todo, pero nunca lo pasaron, eso dijeron. ¿Dónde está mi verdad? Me han entrevistado hoy, decían las señoras, y no lo están pasando ni en el canal tantos, ni en el canal tantos, y de esa manera, cuando ya venían a cubrir, decían, no van a entrar. Y de ahí nace sabe que hay un fenómeno mediático muy interesante de las redes sociales. Los periodistas que decían que hay que estar del lado del pueblo crearon sus propias páginas de Facebook que ahora son muy, muy nutridas, la verdad, con miles, miles de seguidores. Y eso fue el fenómeno de las redes sociales y los canales digitales que se armaron como trinchera para dar a conocer lo que estaba pasando realmente, fue lo que cobró importancia. Y cuando alguien venía a cubrir Claudia, le decían, ¿por qué estás filmando? ¿Quién eres tú? Y claro, le decía, un dirigente siempre aparecía y decía, no, el hermano, es quien cuenta la verdad y difunde en vivo y directo, aquí no hay nada cocinado, nada armado y esto está saliendo ahora mismo y de esa manera los vecinos se tranquilizaban ¿dónde me entero? porque ahora estoy yendo a varios medios y me están contando todos estos testimonios de cómo también muchos comunicadores han tenido que sumarse a la trinchera de lucha para contar la verdad del pueblo, les faltó mucho la verdad, no voy a decir a periodistas voy a decir a los dueños de medios de comunicación realmente yo creo que deslegitimaron la labor y este oficio maravilloso que es el periodismo. Puedes tener cualquier ideología política, pero nunca calles, porque callar es lo mismo que ¿No mentir. ¿No que es injusto plantear a los dueños de los medios como los malos y a los periodistas como los buenos? No, no, no. Tampoco vamos a ser tan draconianos, no no podemos hablar de buenos y malos. Se dio una circunstancia difícil, un momento complejo, pero también, Claudia, tenemos que entender que hubo decisiones que tomaron quién decide qué sale y qué no sale en la información. Uh -huh. No es lo mismo en las redes Pero sociales. Pero el periodista también toma su decisión sobre qué cubre y qué no cubre. Y cómo arma, y cómo lo cuenta. Uh -huh. Eso es muy cierto. Hay corresponsabilidad uh -huh. Y siempre hay elecciones, algunos, ¿no? Siempre hay elecciones. Pero del lado del pueblo tienes que estar. Como pasó el 2003, que hubo medios que realmente se catapuntaron, porque simplemente contaron la realidad. Pero en este otro fenómeno de noviembre de 2019 pasaron cosas muy distintas en la que muchos tomaron una decisión de callar, de contar una verdad a medias o de terminar estigmatizando a los del gobierno saliente que éramos los del movimiento al socialismo. Hubo decisiones, yo creo, a nivel empresarial, hubo decisiones a nivel individual de comunicadores y creo que todo fue eso una mezcla que finalmente terminó dañando la libertad de información y de liber la libertad de expresión. ¿Dentro de la embajada ustedes tenían acceso a internet, seguían en la televisión, en la radio, tenían acceso? No, teníamos un, un televisor, pero que después fue utilizado para tratar de monitorear también eh, el, propio, el propio encargado de negocios. Entonces se retiró el televisor. Estuvimos muchos meses sin televisor, pero teníamos un, un celular medianamente, eh, eh, no sé, accesible. ¿Un celular? Un, yo, yo, yo mi celular, ¿no? Cada sí. quien tenía un celular yeah. y yo escuchaba mucha radio, monitoreaba mucha radio, todas las emisoras, sabía quién, quién hablaba y, y la verdad me, me tocó hacer ese trabajo y ahí puedo distinguir realmente quién, quién trabajó, como tenía que trabajarse en periodismo, querida, querida Claudia. Eh, cargaba mis megas, ¿no? Algún que otro compañero también eh, se trajo un, un router, pero bueno, llegó para, para su trabajo con su mochila, con la ropa puesta eh, ¿cómo hizo eh, más adelante con, con la ropa, con el cepillo con, con todo lo que uno necesita para pasar un año en una casa ¿quién, quién, quién la abrigó? ¿Quién, ¿quién le ayudó desde fuera desde dentro? ¿cuáles fueron sus, sus condiciones? a veces uno cree que por estar en una embajada uno está en una alfombra no. eh, y no es así, ¿no? Me imagino que las restricciones fueron muy complicadas en términos de espacio y demás, pero eh, ¿cómo logró usted construir su, su, su, largo, pues, no su, larga, estadía, su larga estadía? ¿Cómo fue? No, no me imaginaba estar tanto tiempo, Claudia. No tenía nada, ni zapatos, pero mira, con, cuando conforme fue saliendo la gente y conocíamos nuestra realidad, mm. me dice eh, Evalís, no tienes nada, Vilma Messi. Sí no tenía ni toalla, ¿no? Entonces ella, gracias a Dios, salió y se dio modos para mandarme un paquete con cosas de mujer, temas de íntimos, y eh, cepillos, eh, cosas básicas. Una toalla, todavía lo tengo guardado. De verdad, muchas gracias. Otro amigo que, bueno, un amigo que conocí en el camino que se llama Coco, no voy a decir tu apellido, Coco, pero gracias, me, me mandó mis zapatillas, unos tenis que los voy a guardar siempre porque están ya blancos de tanto lavarlo cada día, creo, y eso. Y algunos alimentos también que me mandó otro, otro compañero, era de, un compañero de la Asamblea, te cuento que se solidarizó, nos mandó alimentos, nos mandó fideo, azúcar y aceite. Franklin, Franklin Flores nos, nos, nos apoyó, eh, el exdiputado. Y así, y en mi caso, pues así pude sobrevivir. Me mandó dos calzas también, este compañero Jorge, dos calzas, eh, y yo había llevado sueltas. Un varón, ¿no? <ríe> sí, y así y tenía unas unas chaquetas que yo había llevado te decía, unos suéteres y, y un, unos ponchos que yo tenía unos ponchos de alpaca, eso logré sacar así, con eso me, que salí y estuve en eso porque hacía mucho frío en ese sector también, y así sobrevivimos eh, mucha gente ¿sabes que me dice? ah, pero como estaban en la embajada, seguro ustedes todos los días comían tacos, camarones, camarones <ríe> no, no fue así Tuvimos la mayor calidad humana, que nunca vamos a dejar de agradecer a, a todo el cuerpo diplomático, al presidente de México y al personal eh, de México, pero nos dimos modos. Eh, eh, en la noche cocinábamos todos los grupos, hacíamos desde arroz con huevo, arroz con leche, ají de fideo, en fin cocinábamos ahí con lo que teníamos, como podíamos y dábamos la, la cuota eh, yo vendía algunos electrodomésticos que tenía para poder solventar la cuota porque tenía miedo a que no haya el diferimiento bancario, tenía terror porque tengo una deuda y yo decía tengo que ahorrar eso, entonces trataba de ¿no? de no desesperarme, no podía pedirle nada a mi madre, ya la habían asaltado y no podía decirle, oye mami por favor envíame, tal vez ella lo hubiera hecho de alguna manera porque una madre da todo con sus hijos, pero no, no, no, no podía. Le decía, mamá, dile a, mi ma dile a la mamá que estoy bien, que estoy bien, le decía a mi hermano. Él trataba de comunicarse una vez por semana conmigo y eso le decía. Por eso agradezco a la gente que, que me envió un tarro de leche, que me envió algunos implementos, ropa que necesitaba. Y bueno, así pasaron los días. Y una anécdota que nunca olvido, mi querida Claudia, es cuando se nos cayó el árbol un árbol gigante que había en la, en la embajada. ¿Dentro de la casa? Dentro de la, era, dentro de la casa había un árbol gigante. Y ese árbol fue que se viene una madrugada, o mejor dicho, eh, en la noche, tipo 11, 12. Y generalmente en la noche, ¿sabes quién se quedaba hasta muy tarde? Nicolás. Caminaba en el patio, hablaba, en fin, ¿no? Y casi se le cae arriba, se salvó de a poco. Pero era un ruido terrible, porque teníamos como una carpa, como sí. eran dos casas contiguas del mismo dueño, pero la segunda casa de arriba no tenía habitantes, entonces la policía estaba ahí con todos los binoculares, con los reflectores que nos pusieron por todo lado, entonces ya era pues nada, nada de privacidad había, entonces tuvimos que como poner una, una carpa y encima esa carpa se cayó, estropeó todo absolutamente y de esa manera empezamos a cavar todos los días para levantar porque era pesado, era un árbol gigante y antiguo, y ahí es que surge este rumor de que queríamos escapar por la alcantarilla. Porque estaban cavando. O estábamos cavando para sacar el, el árbol, ¿no? Uh -huh. Porque estaba cubriendo todo el espacio. Entonces, cosas así, hay muchos, muchos, muchos detalles, Claudia, que de verdad quiero, quiero decirle a mis compañeros, gracias. ¿Cuánta falta me hizo hablar con una mujer o, o con alguna amiga? ¿Cuántas noches fueron terribles de no dormir, de decir, o mañana salgo...? o mañana hago esto, y, y las elecciones que se trasladaban, que se postergaban mucho más. Y decía, mi mamá se va a enfermar, y, y qué voy a hacer con el tema económico. En realidad es un tormento absoluto, Claudia, y, y agradezco a todos quienes me han dado una palabra de aliento. Y no olvido algo, y eso es decente, y eso es humano. Y eso lo hiciste tú, Claudia, cuando nos enviaste un saludo a través de Edmundo, Edmundo Font, Allí en la embajada cuando estuvimos en un almuerzo porque el embajador se daba modos los sábados, almorzaba con nosotros. Y, y ahí nos dijo, compañeros, quiero decirles algo. Me encontré con, con Claudia Benavente y les manda saludos a cada uno. Y habrá sido así muy de pasada y todos sonreímos y dijimos que bien, qué bien que antes de, de, de la profesión, antes de cualquier tema ideológico, la gente, la gente sepa que somos seres humanos y que estamos sufriendo al igual que ellos. Realmente, realmente eso lo, lo valoro como, como mujer, querida Claudia, por, por la altura que has tenido de tu trabajo periodístico, que es la verdad muy complejo también ¿no? analizar, hay tantas posiciones, hay tantas, hay tantas decisiones que uno toma y a veces, bueno, pues de pronto decimos si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal o a, qué, o a quién hemos dañado. Y por eso agradezco a ti y a otra gente también que nos ha hecho llegar su, su apoyo. En las últimas semanas, muchas gracias, gracias a Dios, se relajó un poco no en las últimas semanas todo este problema. y Gracias por la mención, Vilma. Eh, yo eh, recuerdo que me llegó al celular, bueno, yo sí tuve contacto con, con El Mundo Font, en algún momento me escribió Hugo Moldis para ah. temas periodísticos, y un día eh, recibo un mensaje... Eh, de Vilma no la tenía, no la tenía yo a Vilma eh, nos conocimos en uh, un par de entrevistas mm -hmm. yo creo que la entrevisté máximo dos veces en este Piedra, Papel y Tinta sí. y creo que no nos conocíamos de nada más nos de vimos más. en la vida dos veces mm -hmm. en dos entrevistas y antes de las elecciones yo recibo un mensaje al teléfono de un número XXX porque no la tenía registrada y me dice ah. Claudia, soy hola primero, ¿no? Además en ese, en ese ambiente que vivimos durante ese tiempo, entre, entre el anonimato, el miedo, la inseguridad, esa, eh, eh, esa neblina que hemos vivido, yo creo, en, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, hola, hola, ¿no? Y soy Vilma. Y, y luego me dice, soy Vilma la noca. Y honestamente yo no sabía si era Vilma Alanoca claro. o alguien que me estaba sí, sí. testeando, ¿no? Porque uno no sabe en esos momentos. Entonces comencé a contestar. Yo dije, si es, hay, hay, hay que darle una señal, hay que darle una señal, ¿no? Si es, hay que mandarle hay que un, un saludo, hay que Así hacerle sentir es. bien. Eh, y si no es, hay que tratar de salvarse de cualquier acusación, porque en esos momentos también cayeron acusaciones, como, como bien sabe al, al periódico, a mi equipo... A, al propietario de, de este medio al que se le inició un, un juicio penal a, a quien se le acusó de haber comprado este medio con dinero venezolano, con dinero de levo cumple, a este medio que fue también eh, perseguido penalmente a su, a su propietario eh, mediáticamente eh, desde nombres muy concretos eh, entonces uno no sabía bien cómo actuar, ¿no? pero yo decía, si es Vilma, hay que, darle, hay que darle una mano porque ahí comprendí y tengo que admitir que yo no lo había pensado. Mire, periodista, siguiendo esto, pero es hasta que yo recibo su mensaje que yo realmente tengo conciencia de que en esa embajada, entre los habitantes de esa embajada, la única mujer era usted, porque estaba el encargado de negocios, estaban los otros asilados y la única mujer era usted. Eh, y de hecho por eso he elegido entrevistarla a usted, por eso la invito primero a usted que a otra persona que haya estado ahí, porque usted era, era la única mujer y, y eso ha tenido que ser eso ha tenido que ser muy complicado en todo nivel Claudia, en todo nivel, y las cosas de mí me gusta decirlas siempre en su momento, porque cuando uno tiene que ser agradecido con la vida, porque si yo estoy aquí hablando contigo, es gracias a la gente y su conciencia, ¿no? Esa indignación que ha sentido como nosotros, de tanto dolor que estábamos sufriendo. Y bueno, eso nos ha permitido también ganar las elecciones. Y gracias al Alto, que obtuvo el 77% de votación, es que yo creo que nos hemos liberado de toda esa carga de, de, de odios, de, de persecución y todo. ¿Su ciudad? Y, mi ciudad, sí, mi ciudad, mi ciudad. ¿A qué? A la cual amo profundamente. Porque día que camino ahí, recibo un abrazo, día que estoy ahí recibo un testimonio que me duele, por eso comparto contigo cuando dices tantos, tantos héroes anónimos, porque todos han sido perseguidos uh -huh. de una u otra forma, los que han estado, eh, se han autoconvocado por Sencata. Hasta ahora las señoras, ¿cómo me cuentan de una manera tan fluida? ¿Cómo se han organizado? cómo han visto los helicópteros cuando los estaban eh, metiendo la balacera, cómo han hecho sus zanjas para esconderse, increíble, desde de, de película, Claudia. Por eso creo yo, no, no quiero caer en este error de generalizar. Hay personas y personas, hay profesionales y profesionales. Y yo te admiro mucho, Claudia, por el valor que has tenido también, como algunos que también han... Han, se han puesto la camiseta y han dicho vamos a luchar contra la injusticia pese al peligro que estaban corriendo. Yo dudé mucho al, al, al escribirte mucho, Claudia, porque como tú lo mencionas, no tuvimos una amistad, nunca estuvimos, no sé, caminando por la calle hablando buen rato, no, no teníamos esa, esa cercanía. Te escribí por una simple razón, porque decía, voy a elegir hablar de alguna manera para, porque me estaba ahogando, Claudia, me estaba ahogando. Y lo peor que te pasa en esta situación es que nadie cree en ti, nadie. Encontraron esa gasolina, encontraron esas botellas, por lo tanto, es la culpable. Y todo el mundo te criminalizó y te juzgó y te linchó. Y, ¿sabes? En ese momento yo me acordé de un número telefónico de una persona, colega también, y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, pero eres culpable, no se puede hacer nada, y eh, además lo han dicho los exfuncionarios, funcionarios de tu ministerio. Me dolió tanto esa respuesta. Y yo decía, no sabes cuánto daño me estás haciendo dentro mío. No le dije más nada. Le hecho está bien, solo llamé para pedirte, por favor, que no seas tan dura porque tengo una madre y porque ella va a morirse de dolor si ve que están destruyendo a su hija, a quien ella adora. Pero gracias, le dije y colgué. Y por eso me costó creer en otra persona para contarle la verdad. Y te elegí a ti. Después de muchos meses, cuando ya quería salir de ahí, que no, no podía más, voy a llamar a Claudia, dije. Voy a, voy a llamarla y bueno, voy a escribirle inicialmente como, como tú. Voy a testear a ver si me dice, no sé, algo también, tal vez duro, me imaginaba cosas así. Pero no, fuiste muy cálida. No, sabes, no saben cómo una palabra puede, puede levantarte el ánimo. O puedes destruir o puedes levantar el ánimo. Y eso me enseña en mi carrera periodística. Tener mucho cuidado con lo que uno escribe, con lo que uno dice, porque detrás hay una familia a la que puedes destruir de por vida y hasta puedes realmente acabar con sus vidas. Y la responsabilidad del periodismo es fundamental, fundamental en, en, todo, en todo escenario. No importa cómo pienses. ...y por eso, perdona mi Claudia que, que llore... ...pero ahora lloro también de alegría... ...porque ya he recuperado esta, esta libertad... ...pude abrazar a mi madre... ...pude hablar con mi gente del Alto... Y, ...y ayer les agradecí públicamente a ellos... ...en una reunión que tuvieron en la FEJUVE del Alto... ...están de aniversario ellos por sus 54 años... ...y les dije con la mayor humildad y amor... ...finalmente somos vecinos y vecinas... ...ellos también querían conocer muchos detalles... ...de toda esta situación... ...y les, les agradecí mucho por su valentía por su decisión de devolvernos la democracia y de devolvernos la libertad y la dignidad a muchos quienes estuvimos viviendo con temor. No soy más víctima que ustedes, al contrario, creo que estar afuera ha sido igual terrible como estar dentro, pero todos estuvimos con la impotencia ¿no? de haber podido hecho, haber hecho un poquito más, de defender un poquito más, pero siempre la vida te da una segunda oportunidad. Gracias, Vilma, por sus palabras. Mi última pregunta abusando de, del tiempo ¿qué va a ser ahora? ¿Qué, <ríe> ¿qué le espera el futuro? Eh, ¿qué futuro es que... se va a construir? con esta experiencia Claudia creo que las malas experiencias son las que realmente sirven esta dura experiencia me ha servido mucho en mi, en mi vida personal profesional y también en la carrera política no voy a dejar la política Claudia porque las mujeres tomamos decisiones duras en nuestra vida. Pero cuando sabes que vas a hacerle bien a la gente y sabes que tu forma de pensar no daña, al contrario, quiere construir, harás todo lo posible para, para seguir construyendo con la gente. Yo voy a estar donde la gente me lo pida, donde la gente me conduzca. Cuando yo salí de la embajada, las mujeres del alto me propicieron un recibimiento muy interno. Y yo fui muy decidida ahí porque dije, cuando asista a este recibimiento voy a saber qué tengo que hacer. Y ahí decidí seguir en política, por toda la fuerza que me, que, que, me, que me transmitieron, por el coraje de ellas y porque falta mucho por hacer, no solamente en mi ciudad, sino con este proyecto político por el cual yo aposté hace cinco años atrás, cuando dejé el periodismo. Y vi malano cada para largo, me falta formarme mucho más, lo voy a hacer. Hemos instalado una escuela de formación, de formación política y gestión pública en el alto, a, a los... Eh, Cinco días de haber salido lo, lo hicimos. Además, bajo las directrices también que nos había dado Evo Morales, el presidente del MAS, con quien nos reunimos en Colcapirgua, Cochabamba. Y dijimos, falta más cuadros, falta más liderazgo, falta transmitir la definición ideológica. Y a eso me estoy dedicando día y noche. Estamos con talleres móviles, no he descansado ni un día, querida Claudia. ¿Tiene algún reproche al movimiento al socialismo, a Evo Morales? No, ninguno. Creo que todos hemos, todos propiciemos la victoria y todos también propiciemos la, la caída. Y todos tenemos que aprender de ella. Y tenemos que ir con la moral alta, con la decisión muy clara de que este país tiene que ser de iguales. Que tenemos que erradicar juntos el racismo, toda forma de discriminación y acabemos contra el machismo, contra las mujeres. Creo que yo uh, sueño, así como el MAS, como el proyecto político del proceso de cambio, con un país mejor pero no un país donde estés mirando por arriba a otros y donde tú piensas que eres superior. Eso hay que erradicar, esa mentalidad, y lo vamos a hacer en, con lo cultural. Para mí, a mí me ha marcado el camino haber ocupado tres años la cartera del Ministerio de Culturas. Podíamos haber hecho más, me hubiera gustado haber hecho más, por supuesto, pero para Entrar en la mente de la gente para cambiar ciertas actitudes que nos dañan como sociedad es trabajar en lo cultural. Yo de verdad espero que sea nuestra columna vertebral para seguir reencaminando esta revolución. Estaré con cargo, estaré sin cargo, pero voy a seguir trabajando porque creo y pienso que este es el camino para que Bolivia, los y las bolivianas estemos mucho mejor y que las mujeres estemos mejor. Y yo reitero, con esto quiero acabar Claudia, en esta lucha de no. noviembre de 2019 de pronto no, no tenemos nombres y apellidos de todas las heroínas que se han movilizado en varias regiones y en mi ciudad en particular y ese va a ser mi trabajo de hacerles justicia de poner sus nombres y apellidos en nuestra historia en la historia buena para que sepan que realmente su trabajo su esfuerzo y su valor han hecho que nuestro país vuelva a esta estabilidad no saben lo que es pasar por un golpe de estado y las nuevas generaciones lo van a saber porque de esto va a salir un libro de esto va a salir un un documental para que nunca más volvamos a prestarnos a este tipo de acciones que tanto daño nos han hecho a todas las familias. Gracias Vilma por esta larga conversación, gracias por a ti, por subir hasta, hasta la razón y extra y piedra, papel y tinta.